hola mi nombre es osmar navarro hola mi nombre es analía benítez somos propietarios de chipa Coronel bogado la primera y única chipería en japón estamos trabajando desde hace muchos años elaborando chipa artesanal la estrella de Coronel bogado la chipa bogadense y también complementamos con algunas comidas típicas paraguayas como la sopa paraguaya, el chipa guazú, las empanadas, pastel mandio, chipitas, alfajores, pasta floras. Pueden encontrarnos en distintos supermercados latinos de Japón, también en las redes sociales como Chipa Coronel Bogado, en el Facebook y en el fanpage como Chipa Coronel Bogado. Coronel José Félix Bogado, Antiguo Coipuente. Es una ciudad del departamento de Itapúa. Está ubicada a 49 kilómetros de, de Encarnación. Capital del departamento. Es considerada la capital de la chipa, la comida nacional y folclórica. Mucho Muchísimas sí. gracias.